Las declaraciones de los Luises, eh, recientemente hechas eh, públicas y seguidas por la opinión en general, no han revelado nada nuevo respecto a lo manifestado en marzo del 2017 ante la Fiscalía General de la Nación. No tienen, tal vez, mucho que revelar y menos después de haber firmado un sospechoso acuerdo de, o principio de oportunidad con la Fiscalía quien verdaderamente tiene pruebas nuevas documentos que incrimina, es Odebrecht Brasil pero curiosamente el Fiscal General ha omitido, se ha resistido a firmar un acuerdo de colaboración de la justicia con Odebrecht Brasil porque en el proceso Lavallato que es la cabeza de todas estas investigaciones, sí se tienen pruebas contundentes contra implicados del más alto nivel. La sociedad civil el país espera y exige justicia transparencia, verdad, muy probablemente ni siquiera haya reparación, ni siquiera la garantía de no repetición, así que por lo menos se espera que los involucrados, no importa su alto nivel, paguen una pena frente a la Justicia frente a la Fiscalía, frente a los ciudadanos y que la impunidad que está por encima eh, de este negocio tan turbulento como es el de Odebrecht en Ruta del Sol, tenga unos responsables con nombre propio. Desafortunadamente, pasados dos años desde que junto con el senador Robledo recusamos al fiscal abiertamente por su relación en la trama corrupta del crédito del Banco Agrario al consorcio Nabelena Odebrecht, no se puede esperar garantía alguna mientras siga siendo alguien tan funesto como Néstor Humberto Martínez, quien dirija las investigaciones. Recordemos que él como asesor del Grupo Aval, como asesor de Odebrecht, del Consorcio Navelena y del Consorcio Ruta del Sol, ha comido de esos dineros. Es un gato que en vez de cazar ratones se ha comido el queso.